¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué gracioso! ¡Esa es! Muy bien. Me gusta la Navidad. ¿La Navidad pasada? Sí. Ver, feliz Esta es Navidad. Esta Navidad no va a estar muy divertida. ¿A qué hora vamos a hacer? Claro que sí va a estar. Vamos a hacer todas las cosas que hacemos siempre. Vamos a cantar villancicos, a estar con la familia, los amigos, a escribir la carta para Santa. Todo va a ser igual. ¿Te gustó tu regalo? Te Papá no estará. Disfrútalo. Ay, si será igual, sin bien. él. Gracias. Sí, eso será diferente. Es ¿Por bokechita. qué no pueden volver a estar no, no, no, a juntos? No es Cielo, te claro, tienes que es. aceptar ¿Papá? eso. Mira lo que está diciendo. No es la lo vida, que ¿verdad? Estoy a veces hay cosas que salen de nuestro control. Sé que extrañas a tu padre. Él dice que me quiere mucho. Y también tú no tiene que ver conmigo. ¿Te dijo eso? Tengo nueve años. Veo la tele. ¿Se así? fue por culpa mía? No, claro que no. Lo sabía, por vos.